Bueno, eh, la verdad es que a mí me encantaría conversar muchos temas contigo, eres eh, una persona que hemos estado escuchando harto acá en Chile también, así que te lo digo como, como reconocimiento. Qué alegría. Y a mí la verdad es que me, me ha pasado esto de estar dentro de la antroposofía desde muy pequeña y para esta pandemia que se generó, eh, sentí que las fuerzas se mermaban al respecto de lo que podía ser el impulso antroposófico o quizás de el lugar que podríamos haber tenido todos en conjunto. De hecho, sentí en parte poquitos aliados al respecto por último, de cómo contener, ¿no? eh, sobre todo el impulso crístico, de cómo mirar al otro, o, porque se generó una separación ¿no? eh, que, que eh, mermó todas las áreas posibles, incluyendo también eh, a la comunidad antroposófica. Y en ese lugar, muchos de los con los que comparto, eh, nos hemos visto como teniendo que poner más fuerza en aquello, ¿cierto? Que por un lado ha sido bastante como honorable poder estar aquí parado, ¿cierto? En, en esta época. Y por otra parte también ha, ha sido bien doloroso. Bien, bien doloroso sobre todo desde la comunidad médica. Sobre todo también viendo eh, a, a los profesores, por ejemplo, acá en Chile ha sido bien tremendo. Tenemos muchas escuelas Waldorf con mascarilla, por ejemplo, hasta la fecha. Eh, muchos eh, médicos recomendando que está bien, quizás para adultos desde su libre albedrío, pero para infantes también. Entonces, a mí ya en este momento Recomendando último, la inyección. Inoculaciones, sí. Y, uh -huh. eh, y aquí no son dos, van por la quinta. Entonces, la verdad es que... Por un lado, eh, ha sido como un empujón de fuerzas, ¿no? Como, como vamos con más porque, porque podemos, pero sin embargo, eh, yo, yo pensaba o quizás eh, anhelaba otra postura desde la comunidad antroposófica y no solo desde la comunidad antroposófica, también desde quienes están eh, metiéndose en esto. Muchos me han dicho, pero Nair, mira lo que está pasando. Mira como, mira lo que dicen tal y tal, que también son antropósofos vos. Entonces, puede que estés equivocada y que tengamos que seguir la corriente. Y yo digo, bueno, yo voy a sostener dentro de mi coherencia lo que, lo que puedo, pero también se ha dado la inversa, ¿no? Y entonces tengo o he visto a muchas personas que están desde esta misma postura de eh, proteger las propias libertades, por lo menos las libertades de respiración, o sea, yo, yo he puesto muchas veces tanto al, al, al impulso crítico como al hombre de respiración entre los antropósofos para que podamos, cierto, desde nuestra mirada tomar esos impulsos, abrazarlos o por lo menos tener desde dónde sostener un discurso coherente y amoroso. Y ahora he escuchado también mucho de la separación desde los mismos. O sea, quien tomó estas decisiones ya no pertenece o ya es un ente diferente, o ya no merece aquel respeto humano, independiente de las decisiones que hayan tomado. Y la verdad es que en este punto a mí me ha generado bastante eh, ocupación, más que preocupación, porque he estado ahí, ¿no? Eh, procurando no, no sonar ni tan sanguínea ni tan colérica en mis conversaciones, trayendo esto mismo que quiero poner. Pero, sin embargo, me parece que abrir los espacios de conversación, eh, y poner quizás en palestra desde dónde podemos impulsar realmente, que siento que es la misión también de los antropósofos. No siento que, que la misión de la antroposofía sea estudiar de memoria libros o poder citar, ¿cierto? Sino que cómo llevamos la antroposofía viva a aquellos aspectos de nuestra vida cotidiana en la comunidad también. Entonces, bueno, te abro el espacio como ahí dejé un montón de temas mm. que, que se pueden abarcar, ¿no? Sí. Sí, es un momento bien, bien intenso, donde se pone a prueba de alguna manera eh, el, el grado de integridad de cada uno. Cuán honesto y cuán veraz es cada uno consigo mismo y cuánto se acomoda, digamos, a las, los impulsos de, del grupo, de la corriente, digamos, lo que es en cierto sentido un principio de autoridad también. O sea, yo le cedo mi autoridad a aquellos que determinan para dónde va la corriente. Y cuando una persona hace eso, en realidad se salió de la antroposofía porque el eje de la antroposofía consiste en la autonomía del individuo. Todo lo demás gira alrededor de eso, del descubrir el yo autónomo. Todo lo que se construye en la antroposofía se construye a partir de ese pilar. Y para ese pilar, por ejemplo, toda la pedagogía, toda la pedagogía <coughs> apunta que en cada ser humano pueda aparecer el yo autónomo. <coughs> La medicina lo mismo, el eje de toda actividad médica consiste en servirle al soberano que es el yo del otro, del paciente. No reemplazar al yo del paciente, sino ofrecerle conocimiento, ofrecerle consejo para que pueda tomar sus decisiones en libertad. Pero las decisiones las toma el paciente, no el médico. Y esto está siendo corrompido en este momento. Con pseudo autoridades médicas. Quizás se escuchó en alguna de las charlas que yo cuestiono mucho el término autoridad sanitaria. En los estados. ¿Quién es la autoridad sanitaria? El individuo, nadie más. Y el tema de la salud pública es un gran problema en este momento, porque se, el Estado se atribuye a sí mismo. ¿El Estado quién es? no es cierto? Aquellos que son depositarios de los poderes de decisión en nombre del Estado, o sea, personas también, deciden sobre otros con impulsos muy nobles, de cuidar a todos y qué sé yo, pero se pasa por encima de lo más sagrado y que, que es justamente el individuo, la persona. Se, se, lo des, se le quita su dignidad de individuo, se, se le quita la soberanía sobre sí mismo y por supuesto en el caso de los niños está el problema de que los padres que deciden sobre sus niños son otras personas, no son los niños. Entonces el Estado empieza a competir para ver quién se queda con los niños. Es otro de los grandes problemas que hay por todos lados. ¿De quién son los niños? Y entonces lo que se está viendo es... Podríamos llamarla una crisis moral. O sea, se está mostrando la fragilidad moral. ¿Cuán difícil nos resulta ser fieles a nosotros mismos? Por supuesto yo puedo estar de acuerdo con lo que opina alguien que trabaja en un laboratorio de no sé dónde, pero yo estoy de acuerdo no lo hago porque él es una autoridad en la materia, sino porque yo soy una autoridad que reconoce lo verdadero que expone el otro. Y siempre, por supuesto, usándolo para aconsejar a un tercero y no para decidir por él. Y cuando aparece todavía el, el gran problema de formar comunidades profesionales, que es, de alguna manera, el desafío no cumplido de los 100 años de antroposofía hasta acá. Hace un par de años, Peter Selk, debes conocer su nombre, él es director de la Ita Wegman Clinic y de, es uno de los miembros del, de la dirección del Goetheanum en este momento, gran conocedor de la obra de Steiner, y él es médico, él es, él es psiquiatra infantil. Hace un par de años, de alguna manera, hizo una especie de mea culpa diciendo que en los últimos 100 años nos dedicamos a formar médicos y no a formar una comunidad médica. Y lo que hoy tenemos es un conjunto de médicos, todos desmembrados, cada uno trabajando en su lugar desde sus fuerzas personales y esas no alcanzan no están a la altura de los desafíos de la época, porque justamente es cada uno en su, en, en su consultorio, y lo que Steiner propuso en su momento fue justamente la formación de una comunidad médica. ¿Pero qué es una comunidad médica de médicos libres? Eso todavía no lo, no lo descubrimos. Entonces estamos muy lejos de esto. Y nuestros anhelos de tener una comunidad, de poder trabajar juntos, de ser un cuerpo de, de diferentes colegas, eh, es un anhelo genuino y en este momento se está mostrando cuán lejos estamos de eso. Como diagnóstico de la época, después podemos ver qué hacer pero de alguna manera tenemos que ser realistas y decir, todo lo que estuvimos trabajando fue muy interesante, pero hay aspectos que no, no estuvimos construyendo. Por ejemplo, la cohesión entre los médicos dada la libertad. Es algo muy nuevo. No, perdón, no es algo nuevo, es algo eh, moderno y futurista que ya existió hace no tanto, en realidad. Fue nuevo a principios del siglo XX. Y a, a mitad del siglo XX hubo un ataque muy fuerte en contra de ese impulso. Que fue el comienzo de las formaciones protocolantes en los médicos. Que hay que actuar por protocolo y no por decisión propia. Este fue un ataque a los impulsos de la antroposofía, hay que decirlo con toda claridad. La antroposofía es tan enorme y tan poderosa que los grandes poderes espirituales que no tienen ganas de que eso se desarrolle, la atacan sin decirlo en voz alta. Por ejemplo, atacando ese impulso enorme que vivían muchísimas personas, aunque no fuesen antropósofos porque era el impulso de la época. El médico que decide según su conocimiento cómo aconsejar a su paciente una vez que conoce a su paciente, que entabla una relación y no que lo ve cinco minutos. porque claro, se puede ver un paciente en cinco minutos si trabajas por protocolo. Si querés trabajar humanamente, no podés verlo en cinco minutos. Si yo tuviese que trabajar por protocolo como sacerdote, ¿cómo hago? <risa> Hay mucha gente que lo hace. Se ha desarrollado eso también, lamentablemente. La, la lista de pecados y la terapia correspondiente. Es una locura. Cada vez que yo tengo una reunión de asistencia pastoral, estoy dos horas con la persona para empezar a charlar. Para ver quién sos, quién es tu, cuál es tu misterio, cuál es tu realidad. Cada ser humano es un, un santuario. ¿Cómo hago yo para trabajar de otra manera? Bueno, esos impulsos necesitan también tiempo para desarrollarse. Y estamos espiritualmente en una guerra. Es una guerra en contra de los impulsos de Cristo, por supuesto. Lo que jugaría en contra a mi manera de ver de poder seguir creciendo con los impulsos de Cristo, es poner, atribuirle la maldad a ciertas personas. ¿no? Si yo digo tal y tal, son los malos de la película, reduzco el problema. Incluso entre los más allegados. Hay antipatías, hay simpatías, por supuesto. Pero... Eh, que ahora estemos cumpliendo 100 años de estos impulsos, requiere o nos da la oportunidad de retomarlos, justamente, y volver a concientizar los impulsos. Hace poquito estaba hablando con Perla Kuch, que es la directora médica del Centro Médico del Terapéutico en Buenos Aires, y hablábamos también qué se puede hacer para eh, poner en el, en el medio de, de entre los médicos que pueda. Ayudarlos a encontrarse en su actuar consagrado, digamos. Y dos cosas surgieron en esa charla que pueden ser interesantes también para, para la gente de Chile. Una es tratar de ubicar quién es Rafael, el arcángel. Y cómo es su manera de inspirar esta profesión. Estudiando, buscando dónde Steiner lo describe. Y la otra es estudiar profundamente el curso de medicina para médicos jóvenes y estudiantes de medicina. Donde aparecen todos los impulsos, justamente. Volver a consagrarse, digamos. Ahora, independientemente de las mascarillas y de las, de las inyecciones, son todos síntomas de una época que nos, que nos está preguntando si nos estamos tomando en serio el impulso. ¿Quién es antropósofo quién no es antropósofo? Es una pregunta un poco ridícula. ¿Hay carné de antropósofo? ¿Cuán antropósofo es alguien? <risa> Tengo la sensación de que necesitamos otra vez una humildad plena de coraje. Y decir, muy bien, esto nos muestra hasta dónde nos sale y no nos sale. Tratar de, de sostener la autonomía, de cuidarla, de proyectarla, de promoverla. Y ver con quiénes se puede ir trabajando para que se vayan conformando núcleos comunitarios. No una comunidad. La comunidad es la sección médica del Biotianum. Ya la tenemos formalmente, Ajá. pero ahora se enfalda ramas que puedan unirse a ese tronco, Ajá. pequeñas comunidades médicas que tengan el tamaño del, del ser humano, que no se hagan abstractas, formar grupos, ateneos digamos, grupos de tamaño de un ateneo con los que se pueda trabajar con otros y seguir para adelante. Lo que, lo que está enfermo se va a caer solo. La, la técnica, digamos, no es trabajar en contra de los problemas, sino a favor de la salud. Es un, también una estrategia social salutogenética. Uh -huh. Uh -huh. No luchar contra, contra algo, sino descubrir en estos síntomas, como, usarlos como un lenguaje, como una brújula, para dónde es. Y una y otra vez bendecir a aquel con quien tengo un problema. Uno tiene, por supuesto, muchas eh, desilusiones, porque tenía ilusiones. <risa> y me parece que es momento de tomar las riendas y trabajar y hablar y juntarse y estudiar y volver al núcleo de la cosa. Meditar rezar, son tareas enormemente fuertes en ese ámbito. Cuando uno medita y cuando uno reza, lo que hace es poner a disposición de los ángeles una cierta sensibilidad para encontrarse con los que se tienen que encontrar también. Y ahí se van armando los tejidos. Sí, permitir y el, la, la asistencia, sección, ¿no? Sí, sí, claro, claro, hacerse inspirable. Ajá, sí. Si no, uno piensa que puede resolver todo, que es el problema justamente de no hacer comunidad. Cuando uno está en comunidad, sabe que es parte de algo más grande uh -huh. y ahí puede obrar un ángel. Si yo supongo que soy yo solo, ya me cuesta hablar con mi ángel guardián, imagínate con Rafael. Steiner decía en relación a Rafael. En esta época es más difícil acceder a Rafael que a Micael, imagínate. Mm. Para los médicos, se los dijo. Es un esfuerzo extra porque tiene tareas eh, justamente de, de inspiración a una profesión particular. Micael es un arcángel más general en este momento. Claro. Y en ese sentido me parece que hay mucho por hacer. Y si en los próximos años insistimos con la profundización, con el ganar sustancia otra vez, entonces la cosa puede ordenarse. Lo que fue pasando también es que la antroposofía se hizo muy conocida exteriormente, la pedagogía Waldorf, y eso hizo que mucha gente se acercara, pero superficialmente. Entonces, mucho de lo que hoy se llama antroposófico es realmente un primer acercamiento y que está bien es parte de lo que era esperable y querible, que se hiciera conocido y la gente se acerque, pero ahora hace falta que haya profundidad que haya espacios donde profundizar, espacios donde, donde enraizar y que de allí fluya sabia, porque si no vamos a tener simplemente paredes rosas y adentro una mentira sí bueno, yo siento que eh, siempre hay una oportunidad, que esto también nos abra una oportunidad, ¿cierto?, eh, profundamente, porque eh, de esto tan como eclesiástico y, y pequeño, ¿no?, que, que, que lo vivíamos, porque yo misma lo viví, noté como decir antroposofía o Waldorf era algo que, que nadie podía entender de qué trataba, eh, incluso cuando empecé a ejercer como odontóloga tenía que explicar una y otra vez de qué, de qué trataba, y, y no estamos hablando de, de hace 50 años, sino que hace 15, ¿cierto? Y hoy por hoy eh, ha crecido mucho, ha ganado quizás la fama que le corresponde, más sin embargo, eh, con todos aquellos que me estuve formando, y no puedo decir todos porque tengo grandes pilares dentro de los aliados, ¿bien? Eh, he notado como, eh, como si lo hubieran olvidado esa es la esa es la sensación bien eh, entendiendo que el miedo también tiene ese poder cierto de paralizar de ocupar mis fuerzas quizás en aquello que simplemente me es útil pero quizás no me es profundo bien para no caer quizás en en discusiones que, que quizás no podría sostener entonces me mermo simplemente y es ahí donde yo siento que que las fuerzas deberían ser renutridas porque siento que están, bien, no no no puedo decir a ah, que ha ganado, cierto, esta fuerza, sin embargo, también siento que le que le ponen mucho poder a aquellas fuerzas del mal, que está bien conocerlas, cierto, tener a tu enemigo cerca, digamos, para que puedas saber sus pasos, pero sin embargo tenemos aquellas herramientas como tú bien dices las conocemos a profundidad y entonces desde dónde las abarcamos realmente en nuestro cotidiano desde la comunidad. Y Bien. resignificar esta, este, esta imagen del enemigo, digamos, uh -huh. en el sentido de amad a vuestros enemigos. ¿Qué uh -huh. significa eso? Significa que nuestra tarea es terapéutica para con esos seres. Uh -huh. Nosotros ahora estamos... Pasando a una época en la que por lo menos un gran grupo de personas nos vamos dando cuenta de cuál es la cualidad o un grado más del que teníamos la cualidad de la enfermedad del universo. Estos seres llamados Lucifer, y mano como uno quiera, depende del contexto, son seres que en relación a nosotros están enfermos y buscan en nosotros la medicina y se acercan a nosotros de una manera voraz como se acerca un sediento al agua y nosotros estamos llamados a transformarnos en esa medicina para ellos también la redención del mal no la, la extinción de esos seres sino justamente en eso consiste parte de los, uno de los ejes de los misterios de Rafael que se trata de que para poder acercarse con un gesto sanador hay que poder sostener la presencia de la enfermedad. Un, un, un lugar donde Rudolf Steiner describe esto de manera súper clara es en el ciclo que se llama moral teosófica, es un problema moral y él dice, ¿y cómo hago para explicar a los antropósofos la importancia de la moral? Porque tampoco lo tenían muy presente en aquella época. Y entonces él lo trabaja en relación al, da como ejemplo la vida de Francisco de Asís. Y trabaja la pregunta, ¿por qué Francisco de Asís no se enfermaba mientras asistía a los leprosos? Otro tema de las preguntas acerca de qué es el contagio. Mm. O sea, hay muchas cuestiones que se pueden eh, abrir de manera concreta estudiando esos casos, por ejemplo, y tantos otros. ¿no? El contagio es uno de los problemas menos entendidos de nuestra época uh -huh, uh -huh. y más malentendidos de nuestra época también. Sí, de hecho yo, yo lo traía a, a palestra un poco a modo de burla, como... ¿Qué habría hecho Sor Teresa de Calcuta en este tiempo? ¿Cierto? A aislarse. <ríe> y Eso que estábamos hablando... <ríe> hablando de lepra, ¿no? Sí, estamos hablando sí. de resfriado. Eh, sí. eh, claro, como para también eh, mostrar desde dónde nos ponemos y también eh, cómo eh, esa moral y también el coraje, porque desde lo médico hemos hecho juramento. Y entonces... Y eh, yo en ese lugar para mí fue tácito, ¿cierto? Yo estoy al servicio o, o estoy por, mis, por cuidar mis propias posibilidades. Y en un principio dije, yo estoy al servicio. Y, y desde ese lugar, porque además no sé qué pasó en otros países, pero por lo menos acá en Chile, los odontólogos hicieron abandono de funciones. Entonces yo decía menos mal que no somos primera línea de vida porque aquí sí cierto pero qué haces tú con un paciente por ejemplo que te comunica que está con un dolor eh, dental que es uno de los dolores más tremendos que puede evidenciar el humano y tú le dices que no por miedo eh, ¿a, a, a, a quién dónde está la línea de tu propia ética no de tu propio servicio y ahí se ve este es uno de los de los problemas de la formación universitaria que también tiene que ver con ese mismo cambio en la formación en los años 50-60 uh -huh. que se se quitó este aspecto moral, quedó como formal nada más y se, se lo derivó a la obediencia al Estado. Uh -huh. El médico está para es como una especie de soldado del Ministerio de Salud. Uh -huh. Antes no era para nada así, justamente. El médico tenía que llegar a una instancia como consagratoria donde poder decir, yo estoy al servicio de la humanidad. Y esto ya no se cuida, ni se cultiva. Entonces cuando el médico llega a esa instancia, lo cumple como una especie de formalidad y no lo vive como una orientación moral. Y aún cuando lo limite. moral genera la salud, ¿cierto? Para los tiempos actuales claro. y los futuros. El, Entonces, siempre, el, el, el origen de todo el proceso eh, terapéutico, digamos, y autoterapéutico, es la moralidad. ¿Sí? Sin cuidar ese núcleo moral, o sea, la relación del yo consigo mismo, todo lo demás se, se mecaniza. Uh -huh. Viene de afuera, entonces uno dice: Bueno, necesito una inyección para estar sano o para no enfermarme. Uh -huh. ¿Y por qué querés no enfermarte? ¿Cuál es el problema con enfermarse? Sí, ¿de, Yo qué, tocaba, de qué? Sí, tocaba ese punto del derecho a enfermar uh -huh. como, como derecho también evolutivo, ¿cierto? De mi, sí. Como la enfermedad, como camino sí y, y como proceso de acompañar también la enfermedad, que, que es algo. Eh, fundamental. La enfermedad es un lenguaje de mi destino, es como el destino me está diciendo cuál es el próximo trabajo a realizar. Uh -huh. Uh -huh. Y justamente, si le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo a la enfermedad, le tengo miedo a la vejez, estamos en India. Exacto. Tiene que venir Buda a decirnos, un momento, gente, esos son los problemas que tenemos que resolver. Miremoslos. No, no queremos estar en la Tierra. Ya estamos en la Tierra. Exacto. Y este es el lenguaje que Cristo nos ofrece para evolucionar en la Tierra. Es más, Él se suma a ese proceso y nos orienta en el camino. Entonces ahora nos toca aceptar la enfermedad, aceptar la vejez, aceptar la muerte para poder sanar la vejez, sanar la enfermedad, sanar la muerte. Uh -huh. Hay un... Hay dos conceptos en la biología de muerte que me han sido siempre muy esclarecedores, para, también para hablar con personas de la comunidad médica. Yo soy científico también, ¿no? Uh -huh. Yo soy físico, licenciado en Ciencias Física. Uh -huh. Y encontré en, estas, en estos términos, necrosis y apoptosis, una una descripción fenomenológica muy patente de cuál es el, el trabajo a realizar. Nosotros le tenemos miedo a la necrosis, pero no a la apoptosis. La apoptosis son procesos de muerte también, uh -huh. pero son procesos de muerte al servicio de la función de un órgano o de lo que sea. Uh -huh. Están producidos por un principio superior que guía la estructuración funcional al servicio de la identidad de ese órgano. A ese tipo de muerte no le tenemos miedo. Bueno, tenemos que transformar la exageración del gesto de la muerte, o sea, la necrosis, otra vez en apoptosis. En eso consiste la resurrección. En quitarle la exagerada actividad a los procesos de muerte, para que no lleguen a aniquilar la función, sino que se queden en el rango funcional, que se queden en el rango apoptótico. Y entonces, y, y esto es interesante para es los problemas de nuestra época. Claro, y que la muerte es, también nos es inherente. Justamente, como claro. apoptosis, Exacto. que la muerte se haya transformado en necrosis es parte de la influencia de... La serpiente. Uh -huh. La aparición de los procesos necróticos eh, sur surge justamente de la exageración de la incorporación de los impulsos de Lucifer y uh -huh. Y lo que estamos tratando es de volver a ubicar eso, esas fuerzas en el lugar saludable. Y decirles: momento, acá va a regir el principio superior humano y va a orientar los procesos de nacimiento y muerte, según la función del yo. Y ahí es donde entra Cristo, fenomenológicamente hablando, Él es el orientador de ese, de ese proceso. Cuando el ser humano empieza a encontrarse con el Cristo, empieza a activarse de alguna manera este principio sanador supremo. Y de eso se trata todo nuestro trabajo, en todas nuestras áreas terapéuticas. Pedagógicas, terapéuticas, sacerdotales, todas. Es el principio de alguna manera común que tenemos. Si estudiamos esto de manera realmente fenomenológica, porque tenemos mucho peso de la moralina eclesiástica que nos impide encontrarnos con cosas muy importantes, nos sacamos todo ese peso y estudiamos fenomenológicamente el rol de Cristo en la evolución de la humanidad el rol de los otros también uh -huh. nuestra relación con ellos etcétera entonces vamos ganando eh, idoneidad para trabajar y dejamos de trabajar porque Steiner dijo que hay que dar y porque entonces si no es lo mismo es decir si Steiner dijo el ministro de salud me da lo mismo bueno, prefiero a Steiner igual pero claro <risa> Porque Pero es un entiende. científico. Sí, o sea, sigo Pero acatando. Todo principio, claro. Yo tengo que descartar todo principio de autoridad. Uh -huh, uh -huh. Y quedarme con el mío. Mira, hay una mariposa que. Sí, preciosa, qué bueno. Nos vino a visitar el mundo. Exacto. <risa> <Qué> <risa> me encanta. Encanta. Hola. Sí, me trae me trae, o sea, eh, viene a afirmar. Ahí estamos. Ahí estamos, qué bueno. Bueno, ya estoy súper como. Bueno, podríamos estar, ¿cierto?, tocando estos temas eh, que, que son importantes, siento yo, y te vuelvo a agradecer también el espacio. Eh, netamente hay una cosa que quiero traer a esto mismo que estábamos conversando, y yo luego lo uno. Que yo siento que también la fuerza está en la escuela, sobre todo las de salud. Bien, soy una fiel creyente de aquello, o lo mismo. Terminando mi formación en odontología, eh, estudié pedagogía Waldorf. Cosa de poder, cierto, traer las fuerzas de la educación, de la salud hacia el espacio clínico y también poder tener ese flujo, cierto, de conversación eh, con respecto a lo que pasaba en las aulas. Y siento que en este tiempo, eh, este como humildad de parte del médico, o, o de los profesionales de la salud, nos toca recordar profundamente que el médico enseña y es el profesor el que sana, es el aula la que sana. Entonces yo siento que ahí podría haber un impulso importante eh, para también dar, una, dar un giro fundamental a, a esto que está aconteciendo, porque se ha olvidado, siento yo un poco, dentro de lo que es la Escuela Waldorf, el papel fundamental de la comunidad, del aula en cuanto a la salud, porque estamos cierto con esta, con esta bandera de la salud para tomar decisiones, para eh, coartar libertades, incluso las respiratorias. Eh, siendo cierto el eje de la salud, la escuela y, y justamente jóvenes e infantes son los que han estado más mermados por toda esta situación. Entonces son también eh, el por qué yo puse todas mis banderas, no los adultos por último tienen libre albedrío, pero sin embargo hacia dónde vamos a enfocar eh, las fuerzas de salud en, en seres que están en formación para justamente poder traer esos yoes de manera eh, autómata, libre y que puedan ejercer realmente sus misiones. Entonces, si ¿sí podemos orientar un poquito a, uh -huh. hacia allá. Mira, Rudolf Steiner describió el principio escolar. La pedagogía Badersh no es una pedagogía especial, es pedagogía. Es la descripción de lo que un ser humano necesita para crecer saludablemente en nuestra época. Y él dijo, lo resumido de la siguiente manera, la escuela está para ayudar al niño a aprender a respirar. Esta fue la descripción más condensada que dio Steiner sobre la pedagogía de y, y no es casualidad que eso está siendo atacado. Digamos que hay un problema en el arquetipo respiratorio. Los procesos de encarnación y desencarnación, o sea nacimiento y muerte, son fases respiratorias. La respiración permanente, el dormir, el despertarnos, son todas metamorfosis de la dinámica respiratoria. El corazón, los pulmones, son todas eh, actividades digamos rítmico-respiratorias y justamente la esfera rítmica es la promotora de la salud la que equilibra y la escuela tiene como digamos única único propósito eh, an antropogenético se podría decir ofrecerle al niño la posibilidad de todas esas diferentes maneras de respirar en lo social, diálogo de respiración en lo social, todas las diferentes maneras de respirar, desde lo que hace lo que es posible en la escuela, porque la escuela es nada más que un ratito en el día, no tendría por qué abarcar otros ratitos, este es un tema que... Siempre me gusta hablar con los maestros, qué es esto de las tareas para el hogar. Los niños tienen una vida afuera de la escuela también. Y es necesario esa respiración, respetarla. Si yo sigo con, los, con la idea de escuela y la sensación escuela en la casa, estoy promoviendo un problema respiratorio allí. ¿sí? sigo inhalando, digamos, desde el punto de vista de, de lo escolar, hay que poder ir y venir, olvidar la escuela cuando uno va a casa, etc. Y en ese sentido, la escuela es el ámbito donde naturalmente se promueve salud, porque se cultiva la esfera rítmica primordialmente, que es... La que traduce los impulsos morales en salud. En ese sentido, Steiner decía, toda pedagogía debe contener un principio sanador. Bueno, todo lo demás, digamos, los médicos están porque no, no alcanza con la escuela. Por eso hay médicos, si no, no sería necesario que sin médicos. <ríe> y por supuesto que no alcanza con la escuela porque estamos existencialmente enfermos por eso hay sacerdotes también uh -huh. son diferentes rangos de trabajo terapéutico y como estamos enfermos existencialmente por la manera en que nos encarnamos por cómo hemos sido influidos hace tanto tiempo por estos seres tan grandes y tan particulares la escuela necesita en ese sentido, va a la escuela. No hay escuela. Los maestros, cada maestro, necesita también hacer, igual que los médicos, un proceso de consagración. Es decir, ¿para qué estoy acá? ¿Cuál es mi tarea? ¿Por qué soy yo maestro? Con algunos profesorados antroposóficos, Valor, estuvimos trabajando la, eh, la siguiente idea. Como los profesorados otorgan títulos, por un lado, oficiales en relación al Estado, y por el otro lado, oficiales en relación al Goetheanum, o sea, Waldorf, hay profesorados que ni siquiera tienen el título oficial del Estado, que son solamente cursos de bueno, profundización o de posgrado, si se quiere, o cursos que funcionan como una introducción a la antroposofía para mucha gente, lo que estuvimos trabajando es lo siguiente, para aquellas personas que sí quieran ser maestros, que puedan tener la siguiente vivencia. Por un lado, el título que otorga el profesorado en relación al Estado es algo así como un título administrativo, lo habilita... Para relacionarse administrativamente con el Estado y todas sus escuelas, digamos. Para poder obrar legalmente en, en el país en cuestión. Donde sea igual que los títulos que otorga el, el Estado a los médicos. Después... Vienen las viene la fuerzas, ¿cierto?, sutiles acá. Después vamos a abrirle decir... para que. Claro, sí, así, afirmar, sí. lo encuentro precioso. Y, y, y después hay un certificado que otorga el Guiuteanum, uh -huh. la sección pedagógica, que si bien también es un certificado, no es otra cosa, podría ser vivido de otra manera uh -huh. si lo queremos, porque somos libres para hacerlo. Uh -huh. Y podemos querer vivirlo como una especie de eh, agregado consagratorio. Está bien, el Estado me da la posibilidad de trabajar. ¿Pero cómo quiero trabajar yo? Y entonces otorgarle a ese certificado, a esa certificación del Güteanum, que los médicos también hacen, otro carácter. Y decir, yo lo voy a recibir, pero para eso tienen que, por supuesto, trabajar. Yo lo hablé esto con, con la gente del Güteanum también, ¿eh? uh -huh. empujando un poquito a ver si se si, si agarraban la propuesta. ¿Sabes con quién? Con, con Constanza. Ustedes la conocen, la Constanza ah, Calix. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, ella ahora es directora de la sección pedagógica. Ah. Entonces, la propuesta es trabajar en las formaciones también con esto, con este contenido, y decir, muy bien, ¿de qué manera, cuál va a ser mi actitud moral cuando yo vaya a ejercer esta profesión? ¿Lo hago por, por qué? ¿Por qué motivo lo hago yo? ¿Para ganar plata? ¿Para estar ubicado en cierto estatus social? ¿Cuáles son mis motivos morales? Y esto, trabajar en la, en la formación. No para estandarizar la moralidad, sino para promoverla. Y estas cualidades unen a todas estas profesiones. Hacen que... Puede ocurrir un trabajo interdisciplinario entre médicos y sacerdotes, que ya existe, por lo menos fue impulsado el trabajo médico pastoral, y todavía falta desarrollar el trabajo pedagógico pastoral. El pedagógico médico también de alguna manera fue promovido, cuesta mucho que se desarrolle, porque a los maestros no les gusta nada que los médicos le digan cosas sobre los niños que ellos no ven, hay que ser sinceros, yo lo he vivido acá en Alemania, es tremendo esto, también. A los, los maestros les resulta muy difícil escuchar a los médicos diciéndoles, che, mirá, mirá a este niño. Claro, los médicos se toman antropósofos se toman más tiempo para observar al niño, en particular, y ofrecen algunos aspectos que los maestros no pudieron tomar en cuenta. Y eso a veces les resulta doloroso y hace que se generen rispideces importantes. Uh -huh. Uh -huh. O sea, otra vez el problema comunitario, pero interdisciplinario, que necesitamos desarrollar. Para eso está también el arquetipo del Beteanum, que es un lugar para todas las secciones. La idea de la universidad, una universidad, muchas facultades. Uh -huh. todavía, todavía estamos lejos de una cultura universitaria. Eh, madura pero justamente todo el tema del de médico escolar es un rubro que se podría promover también, bueno acá en Argentina en, acá digo yo, allá en Argentina ah, en mi corazón está, está trabajando Miguel y, y, y otra gente Miguel Lagraca, Meljor y otra gente impulsando mucho este tema justamente integrar médicos en las escuelas uh -huh. y trabajar juntos en, en pro de, de los jóvenes e infantes cierto porque de eso se quizás, trata quizás eh, quizás ahí está un, un poco la piedra de tope cuando quiero poner a mi yo sobre lo que el otro yo está eh, pensando viendo en vez de unificarlo en pro de, de, del estudiante o, o de este ser que de Tal una u otra forma nos elige biográficamente también. Y, y entonces... lamentablemente hay muchos maestros que están ideológicamente trabajando en las escuelas y no pedagógicamente. Mm. O sea, hay muchos maestros con impulsos ideológicos, políticos muy fuertes en las escuelas, cosa que es antipedagógico, digamos. Entonces, traer a Rafael también en, en, toda, sí. como, como en, toda, en todo ámbito, ¿no? Esta actitud de, de, de cubrir al niño con sus alas, ¿cierto? De, de, de mostrar el, el, el sendero eh, desde una actitud que, que es muy amorosa, ¿cierto? No está en, en la misma actitud que está Micael, que por, que por lo mismo... Eh, nos apoya como más globalmente, ¿cierto? De, de, sí. de Sin embargo, Rafael, Rafael es muy crudo también, ah, ¿sí? también está dispuesto a operar, imagínate. Claro, claro. O sea, él también tiene, tiene fuerzas que, bueno, que abarcan todos los sistemas de nuestro, de nuestro cuerpo, de nuestros cuerpos, y para eso es necesaria una enorme fuerza y sabiduría. Mm. Es el arcángel justamente que de alguna manera nos orienta en transformar la necrosis en apoptosis. Mm -hmm. Imagínate, ¿no? Sí. Mm. Y es difícil, es difícil. Sí. Eh, en particular hay uno de los de las desviaciones que sufre la antroposofía es a través del sentimentalismo de la estampita de bueno de la falta de concreción de las cosas hay un, un gran meditante de la época de Steiner un discípulo de, de él y gran maestro, era un pedagogo, Michael Bauer, él decía, cuando intento meditar, eh, requiero el mismo esfuerzo que me hace falta para hachar madera. No es algo que sale así nomás. Y cuando nos ponemos a hacer estas cosas, bueno, yo conozco maestros que pueden dar muchos testimonios acerca de cómo obra la meditación del maestro en el niño. Este, este consejo que dio Rudolf Steiner de pensar en los niños en la noche para el día siguiente uh -huh. es tan poderoso, lo mismo que para un médico prepararse uh -huh. para recibir al paciente el día siguiente. Uh -huh. Pasan cosas que no pasarían si no. Uh -huh. Que es esto que hablábamos antes, de estar disponibles, hacernos disponibles. Claro. Abrir el espacio para ser inspirados. Sí, de hecho, yo eh, en, la, en la clínica a veces cuando vienen ¿no? estas inspiraciones que no tendría de dónde sacarlas realmente, más allá de eh, yo les digo, me, están, me, me comunican por interno. Cuando, <ríe> ah, <ríe> cuando salen cosas que eh, los mismos padres se sorprenden como de dónde, ¿cómo lo supiste? Y que tiene que ver con, justamente con esto también siento yo, con permitirnos la conexión con el otro. Sí. Eh, y, y, y, y en el espacio, porque en el espacio está justamente esta posibilidad, en el espacio del encuentro. Y entonces, eh, tantas tareas, y sin embargo, eh, yo tengo plena fe, ¿bien? Quiero que... que que eso quede como tácito. Tengo plena fe y por lo mismo eh, traigo a palestra una y otra vez el, el poder que tenemos, porque si, si no fuera así, ¿cierto? No estaríamos en, es, en, en estas posiciones. Habríamos estado jugando, qué sé yo, a, a, a otros juegos o tendríamos otros temas en mente o en, o en el espíritu también, otros objetivos. Entonces, yo de verdad siento que siendo un impulso tan tremendo, eh, que tenemos también a mano, porque podríamos estar en otra época biográfica, ¿cierto? Y, y no tener estos recursos a mano y, y realmente sentirnos, quizás, eh, tremendamente perdidos y, sin embargo, hay luces en el camino. Toca, siento yo, a abrirse a la posibilidad de ser quienes somos y, y al coraje también que, que implica cruzar estos hitos de valor Justamente porque siento que es a lo que vinimos biográficamente, eh, no como una imposición, sino como una elección. Como una posibilidad, sí. Como una posibilidad. Sí, sí. Sí. Uh -huh. Hay mucho por hacer. Mucho. Y necesitamos realmente ver estas situaciones como síntomas y todos los que trabajamos de alguna manera en el acompañamiento de personas, que traducido al griego es terapéuticamente, terapeuin significa acompañar, sabemos que cuando encontramos síntomas tenemos con qué trabajar. Antes de encontrar síntomas no tenemos nada. Los síntomas son el lenguaje que estamos aprendiendo para ver qué tenemos que hacer, qué nos toca hacer. Son nuestros amigos. Una médica antropósofa en, en la Argentina, una vez me dijo, la medicina antroposófica es profundamente sintomática. Yo estudié medicina china hace muchos años, y ellos trabajan de manera totalmente opuesta. Uh -huh. Constitucionalmente trabajan, no sintomáticamente. También, por supuesto, tratan síntomas, pero ponen el eje en el tratamiento constitucional, pero eso justamente saltea al yo, porque es de una época pre en ese sentido. Y ella me lo explicó y ahí yo entendí, claro, no se trata de la idea de sintomatología en el sentido de, bueno, veo el síntoma para sacármelo de encima, entonces ya no me pasa nada, sino veo el síntoma y no me lo saco de encima, sino que lo honro, lo transformo a mi maestro, le pregunto qué me está diciendo y veo cómo habla mi destino a través de lo que se muestra. Porque hay un montón que no se está mostrando y hay un poco que sí. Y, y esto que en lo social se nos está mostrando. En lo social ahora un desafío. Uh -huh. Bueno, tratar de entenderlo, amarlo, ese síntoma, decir, ok, nos, está, nos estamos... Sí, se está rompiendo algo. Bueno, ¿qué se está rompiendo? ¿Para dónde se está rompiendo? Y, y ¿De que qué nos manera viene a nos llama la atención? Exacto. Que nos viene a mostrar? Porque también aquello que, que ya se cristaliza, digamos así, es porque es necesario eh, observarlo en profundidad, más que, más sí. que procurar eh, ocultarlo, ¿cierto? O darle una pastillita de, bueno, si vamos a estar dos años con Tal mascarilla. <risa> Sin, síntomas son espíritu que se hacen visibles, Exacto. se hacen visibles. Y bueno, sí, después, como hay una cierta terapéutica propuesta por alguien, uh -huh. estamos todo el tiempo luchando con ese principio de autoridad. Uh -huh. Uh -huh. Y ahí es donde está uno de los ejes de, del trabajo en este momento, poder sostener los ámbitos de autonomía profesional, desarrollarlos y ampliarlos y ver de qué manera desde esa autonomía hacemos comunidades profesionales. Y, y comunitarias también, ¿cierto? Sí. Porque eh, en la crianza de, o en la formación de, de un infante se requiere a toda la comunidad. Sí. Y siento que eso es algo que a veces se nos olvida un poquito. Uh -huh. Ocurre de hecho, solo que lo hacemos de manera subconsciente. Vamos y le pedimos al panadero, vamos y compramos otra cosa. Y toda la comunidad está interviniendo, uh -huh. solo que lo hacemos de manera subconsciente y entonces los lazos de gratitud no se, no se entablan, que son los que podrían darle una cualidad al, al intercambio, o sea, a la esfera económica más amorosa. ¿no? Uh -huh. Completamente de acuerdo. Bueno, mi querido, eh, agradezco profundamente tu, tu tiempo, tu espacio, eh, tu compañía también a la distancia. Eh, quedamos luego para conversar, si, si te animas. Con mucho gusto. En una, sí. a, en una esfera también un poco más pública, cosa que las personas sí. puedan acceder. Y, y bueno, tremendamente honrada y contenta. Espero que te Con tengas... mucho gusto, Nair algún día nos veremos personalmente sí, con certeza con certeza, ya el próximo año me toca ir a visitarlo es por allá, así que ah, mira sí, si no es por este continente será sí. en el otro qué bueno, qué bueno así que bueno, te mando un abrazo gigante un abrazo enorme, Nayib. muchas gracias es estamos conversando Voy a dejar volar hacia afuera la, Exacto, la mariposa. Exacto, sí, que nos viene ahí <risa> a anunciar. Estamos escuchando. <risa> Así es. <risa> Listo. Un abrazo chao, gigante. Chao. Lindo, vos, lindo día. Chao, chao.